las limas para que me compre un regalito para la tía Serafina Y a mí los corta uñas gigantes para las patas de tigre Y a 500 los enanos para las uñas de las manos Quiere comprarme los manos Lo dejamos para otro día Si a quien quiere comprarme una antes de que sigo vendiendo para ti de Mi empresa <risa> si recatado, si me no he interesado, nos vamos para otro lado. Una, que no cuenta, buena idea, para que me la mamá y la que regalito que La oferta de alegría. todo el día. ¿Quién se interesa? Para que me cuente un regatito para la tía Teresa. Con mucha alegría, si no me conto mucho que está los días. día. ¿Quién quiere contarme una antes que me cambie de contuna? ¿O me cambie de no me ¿No qué? ¿Ya no me cambio? Es que si me compro, se no me cambie de contuna para que me quita la cosa y no la, la cosa. ¿Cómo se puede hacer una cosa? la cosa? para este lado, que el pico que en el otro 20 grados, este 500 pesitos a la cima y a mil dos portaúlgues gigantes para las patas de tigre, 500 enanos para las uñas de las manos, si hay interés en comprarme a los manos la oferta de la alegría, lo dejamos para otro día, ahí me compra una ría de la cumpula, antes ¡Ah, no. No importa si usted llega arrasado, yo lo espero por este lado, ya. Por si llega arrasado, lo espero con una pizza y un completo. Una pizza, por si viene arrasado, va a llegar acá a los lados. Tengo nombre, ¿cierto? A usted también lo espero con una pizza y un completo. Todos pues, van no a llegar lados. ahora. Ahí armamos la completada. ¿A quién me ha comprarme para allá? ¿Usted va a querer una? Yo ¿no me me la confunde. Si esta la venta de la alegría, se nos cortan ahí plata, segura cura para un Así no falta nunca plata para acá. Que yo sea de mi malicia, le que el gato se suba a la mesa. Que me tenés todos los días plata para dar. Pero no le debo cariño, Sia, sí, ¿eh? menos <risa> <risa> Muchas gracias.